Desde Campus AENOR hemos adquirido el compromiso de formar en nuevas profesiones, respondiendo a las necesidades del mercado de trabajo y por ello te presentamos el curso de agente de igualdad en la empresa. Esta formación está totalmente orientada a las necesidades estratégicas y del día a día de las organizaciones y se imparte por profesionales de primer nivel que ponen a su disposición su profundo conocimiento y su larga experiencia en la materia. El rol de agente de igualdad tiene la misión ...importante de la estrategia de igualdad... ...y no discriminación en la organización... ...este rol lleva a cabo la gestión, la implementación... ...el seguimiento, la evaluación de toda esta estrategia... ...además es la encargada de la relación... ...con las diferentes partes interesadas... ...de las cuales debe conocer y gestionar... ...sus necesidades y expectativas... ...para integrarlas en dicha estrategia... ...si quieres ser agente de igualdad... ...o bien actualmente ya estás ocupando esta posición... ...o similar en tu organización... ...este curso es para ti ya que veremos, entre otros, cómo dar un buen cumplimiento a la legislación vigente en este tema, cómo mejorar la sostenibilidad de la organización desde el enfoque IEG, con foco en la S de Social, actuando responsablemente en materia de igualdad, diversidad e inclusión para la no discriminación y, con todo ello, contribuir a la Agenda 2030, concretamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 de igualdad de género, 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 10 de reducción de las desigualdades y el 17 de establecimiento de alianzas. La igualdad de las empresas es estratégica y tú, con el curso ANOR de Agente de Igualdad, serás clave para contribuir al reto que tenemos todas las organizaciones con su integración y su gestión sostenible. Así que no lo dudes, te esperamos.